Una nueva sesión de terapia de grupo. Bienvenidos todos, amigos. Eh, el tema de hoy es uno, un tema que prácticamente es una eh, continuación de la saga de la comunicación que iniciamos la semana pasada. Ya dijimos que a propósito de la comunicación podemos encontrar otras vetas que nos conduzcan a temas tales como lo que vamos a tratar hoy, y aparte de la, de la eh, temática de hoy, pues podemos tratar también de la transacción o análisis, haremos un análisis tra transaccional y a la, al silencio, ¿no? El silencio como parte de la comunicación, un, un elemento que forma parte de la comunicación. Pero hoy vamos a hablar de la comunicación afectiva. Concretamente, de, de, de la, de la vez pasada, de la semana pasada hablábamos de la diferenciación de la comunicación en comuni contenido eh, cognitivo y contenido afectivo. Bueno, pues bien, la semana pasada hablamos en general sobre, más, más que nada, sobre los aspectos cognitivos de la comunicación y hoy, precisamente, vamos a tratar de la comunicación afectiva, o mejor dicho, de la falta de comunicación afectiva. El ser humano es, por naturaleza, sociable y, por ello, Lexitímico, es decir, comunicativo de sentimientos. Pero cuando esta función de la comunicación, es decir, de la lexitimia, no nos equivoquemos que ahora vamos a hablar de la alexitimia, precisamente. Es decir, es una palabra etimológicamente derivada del latín, lexi, que quiere decir lenguaje, y timia, humor, sentimientos, con el prefijo a como partícula privativa. La alexitimia designa la incapacidad innata o adquirida de expresar los propios sentimientos, estados de humor y de ánimo, e incluso para identificarlos, asociándose también otras características sintomáticas que se presentan en la clínica médica. Las manifestaciones nucleares de la alexitimia son, según Pedinelli, cuatro. En primer lugar, ya lo hemos dicho como definición principal, la incapacidad o dificultad para expresar verbalmente las emociones o los sentimientos e incluso para identificarlos y etiquetarlos. En segundo lugar, la incapacidad para la introspección y la vida imaginativa, así como para identificar y diferenciar las sensaciones físicas que se asocian a las emociones. En tercer lugar, la tendencia a la acción, a las conductas y a las somatizaciones para expresar sus emociones y prevenir o solucionar conflictos. Y en cuarto lugar, la tendencia al manejo y descripción casi en exclusiva cognitivo y concreto, detallado, de los hechos, síntomas o preocupaciones concretas que se tienen. ¿Cuál es la naturaleza de la alexitimia? ¿Qué es la alexitimia en definitiva dentro del panorama? nosográfico que manejamos en psicología y psiquiatría, por ejemplo. Desde ese punto de vista, hay que decir, en primer lugar, que no se trata propiamente de una entidad nosológica o enfermedad, sino de un síntoma, síndrome o trastorno asociado a algunas enfermedades o déficits de personalidad. Se trata, más que nada, de un rasgo o trastorno de la personalidad. ¿Mm? Eh, o también un trastorno psíquico por deficiencia o carencia perteneciente al círculo de la comunicación afectiva o habilidad psicosocial para la comunicación afectiva, para la mentalización o verbalización de las emociones. O también se puede tratar de un trastorno neurológico por anomalías en la zona cerebral cuya función sería la de vincular o conectar el centro perceptivo de las emociones, el cerebro emocional o límbico en su hemisferio derecho, con la zona que toma conocimiento de estas emociones, las analiza, las formula o etiqueta en la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, en el área del lenguaje. O bien, finalmente, de un trastorno sintomático secundario a otras enfermedades como la depresión, el autismo, las adicciones... Especialmente las sociales, el alcoholismo, la ludopatía, los trastornos de la personalidad, los trastornos de la conducta alimentaria, la fobia social, las enfermedades psicosomáticas, el estrés postraumático, etcétera Bien, ¿qué frecuencia tiene la, la alexitimia en nuestra sociedad? Pues bien, su frecuencia en general alcanza casi el 10% de la población, pero en las adicciones alcanza el 50%. De modo que una mitad de los adictos padece esta anomalía. Y en los pacientes del espectro autista alcanza el 85%. Se trata o incide en sujetos que normalmente mantienen una posición agresiva hacia el entorno o hacia sí mismos. Dado que al no poder verbalizar o identificar sus sentimientos, arremeten contra los demás o contra sí mismos, sintiéndose a veces inútiles o anedónicos, o bien por formación contraria o reactiva, narcisistas, intolerantes o hasta pequeños dictadores atacados de complejo de superioridad que se hacen intimidar con sus pares en el ámbito laboral o en su entorno familiar o social. Bien, ¿cuáles son las causas de la alexitimia? Bueno, pues la alexitimia puede sobrevenir por múltiples causas, entre ellas las meramente externas, por ejemplo, los problemas o traumas de la infancia, como también la educación familiar en parquedad expresiva y en la falta de etiquetado de los sentimientos y emociones. Y por otro lado, las causas internas, representadas por la predisposición genética, el temperamento proclive a la parquedad, y por las distintas patologías del impulso social como pueden ser la pérdida del impulso en la depresión o trastornos mentales, la represión del impulso por miedo o complejos en las fobias, por ejemplo, y en los complejos, el desvío a favor de impulsos individualistas, el, el impulso a la supervivencia, al éxito, al trabajo, a las evasiones adictivas... En suma, la alexitimia es un padecimiento vinculado no tanto a la genética como al proceso de aprendizaje en el ámbito familiar y social. Más que heredarse, la alexitimia se aprende o se genera por problemas o traumas de la infancia o del entorno familiar. Como factores predisponentes a la alexitimia destacan, en primer lugar, el sexo masculino, que es el más proclive a la alexitimia. La personalidad inestable, la enfermedad en general y las enfermedades psíquicas en particular, especialmente la depresión, el autismo y las adicciones, la incultura, la inmadurez emocional, la escasez de inteligencia emocional, la pobreza y la franja nocturna del día. Es decir, por la noche parece que las personas que parecen alexitimia se explican peor. Bien, ¿cuántas son las clases de alexitimia que se conocen? ¿no? Bueno, pues hay dos criterios de referencia. En primer lugar, según la organicidad puede ser orgánica por lesiones cerebrales, como hemos dicho, o funcional por factores externos y educacionales. Y bueno, según el origen puede ser primaria, que es la hereditaria, la biológica, la innata, y secundaria, que es la adquirida o contraída, y luego finalmente puede ser mixta, es decir, innata, pero luego reforzada. Bien, ¿qué consecuencias tiene la alexitimia? Bueno, pues en primer lugar, claro, está el deterioro de la convivencia y vida de relación. En segundo lugar, eh, puede provocar un desajuste psicosomático por expresión a través del lenguaje de los órganos. Es decir, a veces lo que no se expresa por la boca eh, a través de la lengua se puede expresar a través de lo que llamamos el lenguaje de los órganos. Luego, luego también puede provocar una depresión reactiva por inhibición o reserva de los contenidos disponibles y finalmente, ojo a esto que es muy importante, puede provocar adicciones por prácticas pragmáticas compensatorias a través del alcohol, estimulantes o juego de azar. Bien, ¿cuál es la solución para la alexitimia? bueno Pues, pues, pues en primer lugar, claro, está la educación para la expresión, si decimos que en buena parte depende de una educación inadecuada dirigida a, a la eh, expresión parca en, en emociones o sentimientos, la primera eh, solución eh, consistirá en la educación para la expresión, es decir, centrada no en el individuo sino en la comunicación interpersonal como habitual, eh, que en definitiva eh, se reconoce como una habilidad Socio es por ello de gran utilidad en la prevención de las conductas adictivas, todo lo que sea, a enseñar de, en la familia desde, el, desde la infancia al niño en la expresión de sentimientos es también muy útil en la prevención de las conductas adictivas según lo que estamos viendo. La solución de la lexitimia no es fácil, se trata de un problema íntimo y personal para el que no caben soluciones globales, pero como premisa hay que establecer que la expresión afectiva de cada uno desata la de los demás, así que conviene ponerse en el lugar del otro a través de la empatía para imaginarse cómo se expresaría el otro con uno y tomar iniciativas en este sentido. Por eso la educación para la expresión afectiva, es decir, centrada no en el individuo sino en la comunicación interpersonal como habilidad sociofamiliar, es como he dicho, de gran utilidad en la prevención de las conductas adictivas. Bien, pero hasta ahora no hemos hablado para nada de las adicciones y la rehabilitación. Pues eh, este es el momento. Eh, vamos a hablar de la aplicación de la eh, alexitimia, de estos conocimientos que acabo de referir de una manera genérica, al ámbito de las adicciones y la rehabilitación. Bueno, pues bien, en las adicciones conviene resaltar Primero, que la alexitimia puede ser causa de adicción, ya lo hemos dicho, cuando el objeto de adicción se utiliza como paliativo o autoterapia frente a la misma y a la vez consecuencia de la adicción, porque el adicto se vuelve progresivamente reservado e inexpresivo. En cuanto a su papel como causa, es importante saber que las adicciones son las peores compañías o soluciones para la vida de relación, puesto que toda adicción conduce a un distanciamiento y desarraigo del individuo respecto a sus seres queridos y allegados. Y a mayores, cuanta mayor es la cuantía del consumo que sume al sujeto en un estado infantiloide incompatible con la expresión de calidad, menor será la calidad de su expresividad, aunque estimule la cantidad. La adicción acentúa las carencias de expresión de su consumidor al sustituir a los otros por el objeto de su adicción, que así usurpa la potencialidad expresiva del adicto. Decía alguien la semana pasada que él, la única comunicación que tenía durante la adicción era con las máquinas. Las decía piropos cuando le daban suerte y por el contrario las llenaba de pestes cuando le quitaban el dinero. ¿no? Pues bien, la adicción en, en, en realidad decía que cada vez que el adicto se zambulle o sale de un episodio de libación o sesión de consumo, experimenta un sentimiento de desconexión con el entorno en el contexto de la culpa frente a su conciencia, frente a la familia y al entorno social, sintiéndose inmerecedor de la comunicación afectiva por ello habitualmente solo se comunica con el entorno social de adictos y más en cantidad que en calidad de ello se deduce que a mayor cercanía menor disposición del adicto para la comunicación de tal manera que la máxima se alcanza con su gente de la calle mientras con la familia alcanza los niveles mínimos de expresividad en general cuando el adicto ejercita su escasa capacidad de expresión lo suele hacer utilizándola para obtener ventajas a través del soborno de los demás que casi siempre pone al servicio de su adicción. Es decir, cuando el adicto se pone, por decirlo así, cariñoso o zalamero con la familia, ojo, porque eso puede tener una connotación de soborno para obtener beneficios de cara al mantenimiento de su adicción. Bien, en la rehabilitación... Hay que distinguir dos etapas. En la primera, de la desintoxicación, deshabituación, puede producirse una reducción de la comunicación afectiva en cantidad, aunque ya de mayor calidad. Es decir, aunque la persona todavía no esté rehabilitada, puede reducir su cantidad de comunicación expresiva, pero en cambio puede aumentar, y de hecho aumenta, va aumentando la calidad de esa expresividad. El principio de la rehabilitación por lo tanto, representa también el renacimiento de la capacidad y ejercicio de la expresión emocional y afectiva por parte del sujeto que basa en este renacer toda la operación preceptiva de desagravio y compensación a la familia. Y en una segunda fase de rehabilitación propiamente dicha, en la que la comunicación afectiva, sobre todo gracias a las terapias de grupo, gana en cantidad y calidad, es, en consecuencia, de hecho, la fase en la que la eh, expresividad alcanza su mayor desarrollo eh, como medio de progresión de la rehabilitación y también, ojo a esto, prevención de la recaída. De modo que, fijaos, si la alexitimia tiene ventajas, tiene beneficios y su carencia inconvenientes.